cubriendo el primer encuentro de alcaldes con el gobernador de Antioquia y aquí nos encontramos con el alcalde de Bello, doctor Oscar Andrés Pérez Muñoz. Bienvenido a De Gira por las Regiones. Bien, gracias. Un cordial saludo a usted y a todos los televidentes que a esta hora nos acompañan. Bueno, alcalde, primero felicitarlo. Vuelve usted a esta gran casa bellanita y que, bueno, un buen administrador para un proceso que lo requiere Bello. Bueno, ese fue el mandato popular, en nuestro segundo periodo donde llegamos con un proyecto de ciudad muy contundente de lo que consideramos hoy necesita Bello, empezando desde la seguridad, la planeación, espacio público, movilidad y hoy en este, en este encuentro con el señor gobernador, el primer encuentro, el señor gobernador y los con los 125 alcaldes, donde él está presentando todo su gabinete, la ruta de trabajo para los próximos cuatro años y también la priorización de proyectos por municipio y por subregiones para la formulación de ese plan de desarrollo departamental y que se articula directamente con los planes municipales. Los bueno, grandes retos, alcalde, y que están ahí eh, proyectándose en ese plan de desarrollo del municipio pero prioricemos, ¿cuál es ese gran reto en esta próxima administración, alcalde? Bueno, lo primero es devolverle la confianza a la gente, devolverle la confianza institucional, la confianza ciudadana y, y desde ahí algo que, que nos toca reconocer, darle mucha fuerza a recuperar la seguridad para Bello y de ahí se nos van a derivar también otros elementos que, que no, no por estar, digamos, a renglón seguido son menos importantes como lo es la, la movilidad, el espacio público, escenarios deportivos, eh, un apoyo a la educación superior, entonces eh, son diversas, la problemática de nuestra ciudad es diversa pero consideramos que desde esta sinergia o como lo han venido planteando en el transcurso del día, desde un buen modelo de gobernanza que es que es la unidad, la unidad de nuestras potencialidades como subregiones y poner en marcha las diferentes soluciones desde nuestro plan de desarrollo, vamos a conseguir que nuestra ciudad pueda avanzar. Los retos los retos son grandes, pero también hay que manifestarle a nuestra gente que tenemos que ubicarnos en el mediano y en el largo plazo. Nos damos también a la tarea de planear para que a través de las políticas públicas podamos tener unas soluciones contundentes y de largo plazo en cada una de nuestras ciudades. Precisamente hablando de ese mediano y largo plazo, alcalde, eh, usted tuvo ya una oportunidad de ser alcalde de esta municipalidad y me imagino que quedaron temas ahí en punta quedaron en el tintero y que usted quisiera retomar y dejar eh, digamos ese sueño plasmado de lo que debió haber sido y que debe ser ahora claro temas como el gran parque de artes y oficios que es la recuperación de los talleres del ferrocarril este espacio nos lo entregan en el año 2009 y, y debemos ya de pasarlo del discurso a la materialización Temas como la, la transición del deporte en nuestra ciudad, pasar de secretaría al instituto, eh, poder también materializar una oferta de educación superior clara para Bello en la universidad. Ahí estamos trabajando para que la Universidad de Bello pueda hacer lo que es hoy la institución universitaria Marco Fierro Suárez, que vuelva nuestro proyecto Galileo en los convenios con las universidades de la región, lo que son algunos de los temas, la participación ciudadana a través del presupuesto participativo, algunos temas que infortunadamente en el gobierno anterior no alcanzamos a, eh, digamos a, a que queden muy amarrados para el desarrollo ciudadano, pero a esta vez yo creo que vamos a ser capaces de hacerlo. Bello Ciudad Región es la puerta de entrada, es el epicentro de la región Aburrá Norte, ¿cómo se articula y cómo está proyectado para esta administración? Hoy tenemos un gran reto y es que en la mayoría de, de los municipios nos toca evaluar una gran herramienta de planificación como lo es el plan de ordenamiento territorial. La mejor forma de articularnos es desde ahí, es, es entender que así, que así seamos diferentes y desde la individualidad territorial, pero nos tenemos que juntar, en las propuestas de desarrollo, es hablar de Ciudad Región, es hablar desde Caldas Barbosa, es hablar de todo el Aburrá, es hablar de, de cómo vamos a trabajar ese eje estructurante como lo es el río Aburrá, es hablar de cómo, de, de cómo vamos a trabajar la movilidad hacia el norte, cómo nos vamos a integrar con, con Copacabana, es hablar también cuáles estrategias vamos a desarrollar conjuntamente en los temas de seguridad particularmente, esa es Ciudad Región y hacia allá le estamos apostando y este tipo de, de encuentros nos llevan a ello, nos llevan a, a acercarnos, venga pensemos en la región, hay unos problemas particulares, pero venga pensemos en la región que finalmente esa es la que nos llevará a un desarrollo, eh, digamos a un desarrollo integral y un desarrollo más seguro de cada una de las subregiones. Hago parte de Gira por las Regiones, eh, bello, ubicado al norte del, del, del área metropolitana, o de la Burra Norte, a todos un cordial saludo y todavía seguimos a tiempo de desear un feliz y próspero año 2020. De Gira por las Regiones, el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales.